Pero nosotros estamos trabajando paralelamente siempre con las redes sociales Y ahora mismo, casi más que el hashtag, la etiqueta 155 Ahora mismo, eh, bueno, lo está copando todo El hackeo a la web del Tribunal Constitucional que acaba de hacer Anonymous Acabamos de llamar eh, a Vicente Montel que ya saben que es experto en redes, eh, evidentemente como un sábado está haciendo sus cosas personales, estaba por la calle, pero me gustaría que Vicente nos contara exactamente... Bueno, qué puede pasar a partir de este momento, qué pasa con los hackeos, eh, cómo pueden perjudicar una web mmm, como la del Tribunal Constitucional. Vicente Montiel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Marilo. Bueno, te, te hemos asaltado en este momento, pero ahora no mismo la tendencia en las redes es precisamente ese hackeo al sí. Tribunal Constitucional en un día en el que se aplica el 155. Uh -huh. Eh, verás eh, los hackeos y, y en general eh, el tema de anonymous y todo esto eh, bueno pues eh, tiene repercusión mediática bastante bastante evidente no eh, uh -huh. porque bueno pues pone de manifiesto agujeros de seguridad y demás pero eh, no suelen pasar de, de una simple caída de, de la web que uh -huh. es eso lo que ha pasado que justo Sí. Justo ahora se ha caído la web del Tribunal Constitucional, sí. es de no, momento no sé, lo, único, sí, ¿no? o lo único, ¿no? Sé, que... Sí, uh -huh. sí, veas, esto es muy fácil. Eh, Anonymous es una, es una red colaborativa de usuarios expertos que eh, se ponen de acuerdo, se coordinan para hacer lo que se suele llamar un ataque de denegación de servicios. El ataque uh -huh. de denegación de servicios es eh, un acceso masivo a un puerto de un servidor para bloquearlo. Entonces, eh, las comunicaciones van a través de eh, puertos de comunicación. Imagínate cuando vas a coger un avión uh -huh. que tienes el slot de entrada al avión. Eso es un puerto. Es decir, todo el mundo tiene que entrar y salir por ahí. Si yo cierro eh, ese puerto, nadie puede entrar al avión y salir del avión. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hacen ellos es que de intentan entrar eh, 10 millones de personas al mismo tiempo a un solo avión. Claro, eso provoca que, que no puedan entrar. Entonces, eh, impiden que se pueda acceder a la web a través de que ellos lo colapsan. Pero eh, una vez que el servidor ha caído, lo único que hay que hacer es restaurarlo. No, que es no lo que son... acaban de hacer también, eh, Vicente. Ahora sí. mismo me llega eh, una nota que me dicen, bueno, la web ya ha sido restablecida y funciona sí. con normalidad. Pero sí, normalmente ¿es los curioso, servidores ¿no? suelen... sí, Es curioso, ¿no? Sí, es curioso, pero... Pero nadie está libre de esto, es decir, este uh -huh. tipo de, de, de ataques masivos eh, no, no, no los puedes evitar informáticamente, no, no puedes hacer nada. Entonces, otra es decir, cosa es que esto no se agujero... puede prevenir, ¿no? No, no, no. No se puede prevenir de ninguna manera porque ya hemos visto el anuncio eh, que hay de, de este, entre comillas ciberataque, ¿no? Sí. Eh, en las últimas semanas, ¿no? Páginas estatales que han recibido, eh, bueno, amenazas, ¿no? Eh, un poco con, con determinados lemas, ¿no? Que ya todos sabemos, ¿no? Pero uh -huh. eh, esto no se puede prevenir de ninguna forma, no, ¿no? No, no, no, no. Hay dos tipos de hackeo. Uno es este tipo de hackeo masivo, que lo que hace es básicamente tumbar un servidor y eso lo puede hacer, puedes tumbar cualquier servidor. Eh, otro tipo de hackeo es el hackeo que utiliza agujeros de seguridad, es decir, donde entran usuarios muy concretos para hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, fue muy famoso hace tiempo eh, la página del presidente del gobierno en aquel momento, Aznar, que se hackeó y le, le cambiaron la foto, la imagen, le pusieron eh, sangre y demás, uh -huh. No, creo que fue uh -huh. por el tema de las azores y demás, uh -huh. y bueno, pues uh -huh. se le hackeó por la, la Iraq, página. ¿no? Uh -huh. Sí, por aquello. Entonces uh -huh. eh, se le hackeó la página y los hackers eh, entraron como por su casa y cambiaron los contenidos. Entonces, eh, esto no ha sucedido ahora. Simplemente ha sido eh, algo de decir, bueno, estamos en contra, nos manifestamos y vamos a tumbar este servidor. Pero no es no pasa nada porque los servidores normalmente trabajan en espejo. trabajan en espejo ¿Qué es eso de trabajar que... en espejo? A ver... Eh, se, trabajar en espejo significa que normalmente están replicados, entonces tú haces caer uh -huh. el servidor general... Y lo reivindicas, pero, eh, que es lo que han hecho, ¿no? Lo re, lo, claro, digamos eh. que transfieres el tráfico hacia otro uh -huh. que trabaja con los mismos datos, la misma información, mientras que eh, soluciona ese problema que te ha causado eso, con lo cual en unos minutos o en, o en horas... Eh, puedes tener tú perfectamente tu servicio otra vez eh, activo. O sea, ese tipo de... Realmente no es hackeo, ese tipo es un ataque, es un ataque cibernético. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y, y, y también... O sea, te diré y esto que... es un ataque o un hackeo, por hablar con propiedad. Estamos <risa> esto... viendo en redes el hackeo al, a la web del Tribunal Constitucional. Vale, muy bien. No, ya, Pero es, llamamos, es un ataque es un, o un hackeo. Es un ataque, es un ataque. Es, es un, un ataque, ciberataque es un ciberataque, es decir, uh -huh. se trata de eh, hacer caer un servicio a través de eh, accesos masivos con el único objetivo de eh, que sea notorio, vale, es decir, pero no no va más allá, no ha, seguro que no ha habido pérdida de información ni ha habido cosa comprometido los uh -huh. datos de los que están dentro, simplemente uh -huh. se ha bloqueado el servidor a través uh -huh. de un ataque. Uh -huh. El hackeo es distinto, el hackeo lo que es hace entrar es entrar dentro para ver eh, qué hay, ¿no? Correcto. Y para y... copiar y bajar archivos, por ejemplo. Ese correcto, sería el correcto. hackeo, ¿no? Sí, eh, uh -huh. pero pero la pasada, con el tema de hackeo solemos asociarlo con delito. Eh, uh -huh. y, y, y, no, y no es cierto. La mayoría de los hackers no son delincuentes. La uh -huh. mayoría de los hackers, eh, una vez que han... Eh, bueno, pues porque son así porque se dedican a eso, eh, ponen en, en cuestión la seguridad de sitios. Pero eh, luego lo reportan al administrador, es decir, no hacen daño. Le dicen, vamos a ver, tu sistema es débil en este sentido y por favor corrígelo. Entonces hay hackers que trabajan para instituciones poniendo a prueba sus sistemas de seguridad. Eh, uno de los hackers más conocidos trabaja para Telefónica, eh, es el responsable de seguridad y lo que hace es que pone continuamente en cuestión la seguridad de sus propios sistemas. Y estos hackers eh, no son delincuentes, el delincuente es el que utilizando sus conocimientos después de hacerlo roba información o, o directamente pone en peligro la seguridad de lo que hay dentro de ese servidor esto es esto ya es ciberdelincuencia bueno pero que... el hackeo no es no es realmente si lo piensas es nada más que poner a prueba la seguridad de un sistema uh -huh. bueno lo que decía de, de, de reivindicar y ya terminamos con esto reivindicar <risa> eh, eh, bueno pues eso no ese ese ciberataque Sí. Claro, es ahora importante, ¿no? Porque se cae en la web y rápidamente Ajá. hay una carta que Anonymous en este caso manda, creo que ha sido a través de, de cuentas de Twitter asociadas, como atribuyéndose el ciberataque, ¿no? Sí, claro, claro, uh -huh. vamos a ver eh, qué sentido tiene hacer algo que tiene notoriedad si Luego no lo No contarlo, contar? claro, ya, ya, ya. <ríe> es, en fin, Pierde bueno, la gracia, ¿no? <ríe> pues ahí está la actualidad también eh, esta mañana, fíjate, por un lado la actualidad eh, que la tenemos offline y la otra uh -huh. que está online, que es ahora mismo en redes, ese ciberataque. Gracias, ya no, ya, Vicente. Yo, yo, uh -huh. yo te diría, Marilo que yo ya no sé distinguir entre el offline entre y el, el offline. Ya, sí, sí. Ya. yo creo que, que ya se han solapado suficientemente y unas van de la mano de la otra. Muy bien. Vicente, gracias. Mil gracias a porque vosotros. no te hemos ciberatacado, te hemos ciberasaltado casi. <risa> gracias, un beso. No. Gracias a ti, Mariló. Adiós, gracias. adiós.